Gracias, Amado. Gracias, Francis, Carolina, a todo el equipo de producción y a usted que nos está viendo. Miren, voy a iniciar nuestro tema hablando sobre los datos estadísticos del COVID-19 a nivel mundial. Ayer, yo decía en este programa que hoy o mañana Estados Unidos iba a llegar a la cifra impresionante de 300 mil muertos. Se adelantó. Llegó ayer. Mm. Ayer. Ayer yo decía en este programa y lo presentaban que hasta ese momento habían fallecido 299.177 personas. Oigan el dato, 299.177 personas ayer. Pero anoche, cuando yo estoy verificando los datos, me, vi, me di cuenta que ya habían fallecido. 1,184 personas aproximadamente para llegar a la cifra astronómica de 300, 1, 300 y pico de muertos. ¿Mm? O sea, más de 1,000 muertos en Estados Unidos. Yo se lo pongo en vivo para que usted lo vea y que tenga la oportunidad de buscarlo usted mismo y se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo. En la República Dominicana continúa, continúa la escalada de contagiados. Continúa la, la, la, la escalada de contagiados, fíjense ustedes los números ahí. ¿Y por qué está pasando esto en el mundo? Por el contacto social. Es la vía por la cual se transmite, eh, o, o por lo menos hasta, hasta ahora lo determinado, por el contacto social. Y quisiera que entren para acá, muchachos. Una sugerencia a las autoridades de salud pública. Como vemos que en la República Dominicana, uno de los principales eh, factores verdad, es la aglomeración de personas en lugares públicos. Yo le quiero dar una recomendación a las autoridades, imagino que hoy van a hablar. Deben prohibir, ¿qué hora es? Son la, las 9 y 13 de la mañana. Deben prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Totalmente deben prohibirlo, por lo menos ahora en Navidad. Y además, deben prohibir las reuniones privadas, porque usted dirá, bueno, lo compramos y, no, y vamos no lo vemos en un club privado y nos juntamos 200 gente. No. Además de que se prohíba las bebidas alcohólicas en lugares públicos, y eso naturalmente va a hacer que la gente no se reúna, también deben de prohibir las reuniones privadas de más de 10 personas. Esa es mi propuesta. Puede ser a 15 o 20. Tienen que prohibirse las reuniones privadas en, donde, en lugares privados de más de 10 personas como una medida de control ante la situación porque si no en enero vamos a tener problemas, ya los hospitales se están llenando lo que pasa es que estamos como eh, un, un, una anécdota si se quiere una parábola de, de una rana que cuando está en el agua y si tú echas una rana en el agua caliente la rana inmediatamente salta y se salva, ¿verdad? Porque encontró un, un cambio brusco. Salta y se salva. Pero si tú entras una rana en agua normal y la vas calentando, la rana lo que va haciendo es que va acomodando su temperatura a la, a la del agua. Cuando ya el agua comienza a hervir, que llega al, al, al, al, al momento de la ebullición, ya la rana ya no tiene energía y por tanto muere. Es lo que nos está pasando a nosotros. Ya nos acostumbramos al COVID y no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. No nos estamos dando cuenta porque ya vamos, nos hemos ido adecuando a la situación. Así que atención a las autoridades. Esa es la propuesta. De nuestra parte, así como le dije que cerraran la frontera aquella vez, ahora les digo, tienen que prohibir las bebidas alcohólicas en los lugares públicos, y tienen que prohibir las reuniones de más de 10 personas en los lugares privados, y con eso pudiéramos tener cierto control. En estos cuatro minutos que me quedan, miren, a propósito de lo que me decía Juan Alvarado, que yo no me había expresado con relación a los casos de corrupción, sí, yo me he manifestado en diversas ocasiones al respecto. Todo aquel que haya robado del dinero del Estado, todo aquel que se haya corrompido con el dinero del Estado, debe pagar debe pagar. Ahora bien, ¿qué es lo que me preocupa? Y es lo mismo que dije aquí antes de que todo esto comenzara, lo dije el día 4 de noviembre en este programa, el peligro de la justicia al servicio del poder político. Y ahora, Juan, te voy a mandar a, a, a estudiar la historia política de América Latina. Un esfuerzo hasta ahí. Si tú te vas a Argentina, sí, hay que decírselo, te vas a Argentina, te vas a dar cuenta que la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sometida a la justicia. Pero si te vas a Perú, Keiko Fujimori, sometida a la justicia. Una de las de, la, de, la, de, de, de, de, de las opositoras con, con mayor eh, eh, potencial para, para ganar la presidencia, sometida a la justicia. Pero si te vas a Brasil, Lula da Silva, sometido y condenado 17 años. ¿Por qué? Porque era el, el opositor de mayor potencial. Pero vete a Venezuela para que tú veas qué le hicieron, por ejemplo, a Leopoldo López, qué le hicieron a todos en Venezuela. A todos los opositores lo descuartizan en, en, en, moralmente en Venezuela. Pero si te vas, por ejemplo, a Perú, lo mismo sucedió con Ollanto Mala. Lo mismo sucedió con Ollanto Mala. Pero si te vas a, a, a Bolivia, míralo ahí. Pómalo full pantalla para que la gente lo lea. ¿Qué dice ese titular de hoy del periódico Listín Diario? Anulan proceso contra Evo Morales por presunto fraude electoral en el 2019. ¿Pero dónde estaba eh, eh, Evo Morales? Tuvo que salir corriendo de Bolivia. Y, no, se fue a Argentina. Tuvo que salir corriendo de Bolivia y se fue a Argentina. ¿Por qué? Porque la propia justicia boliviana lo estaba persiguiendo. ¿Y qué se demostró ahora en un tribunal? Oigan. Que no, que ya no hay proceso contra él. Entonces quiere decir que era una persecución política. Incluso que dijo la OEA que hubo fraude y el pueblo refrendó y dijo, no, mira, nosotros votamos por él y volvimos a votar por ellos. Aunque no él, él era el presidente. Pero lo bloquearon. En, en otros términos, ¿no? lo jodieron políticamente. En otros términos. Entonces, para que tú te des cuenta, hermano, y no estoy diciendo que sea el caso de la República Dominicana, pero eso es peligroso. Porque igual sucedió aquí en el año 1986 con Salvador José Blanco que le dieron en la madre. ¿Y después qué pasó? Nada. Lo no indultaron. Pero que tú te das cuenta que es una cuestión de cada vez que hay un cambio. El que sabe de historia en la República Dominicana sabe. Van de los vientos políticos. Exactamente. Por ejemplo, miren. El que sabe de historia en la República Dominicana sabe que a partir, porque claro, antes, por la cuestión de la, de, de, de la tiranía y los cambios bruscos de gobierno, no se daba. Pero aquí, por ejemplo, eh, bueno, se, lo, lo hizo eh, Pedro Santana allá atrás, con María Trinidad Sánchez, lo hizo con, con, con, con, con, con, Sánchez. con Sánchez. Lo fusilaron. ¿Y cómo lo fusilaron? Persecución. No estoy diciendo que sea persecución, estoy diciendo la justicia, al servicio del poder político. Y fue condenado a la pena de muerte, pero en el 86... En el 78 no persiguieron a Balaguer porque Balaguer tenía demasiado poder eh, militar. No pudieron perseguirlo. Pero en el 86. Y la cuando, lo apoyaba. Claro. Pero en el 86 persiguieron a Salvador a José Blanco. Pero en el 96 persiguieron a un grupo ahí, a no Peña. En el 86 se pidió a Balaguer. Ponme las imágenes cómo es para que la gente vea. Porque a los jóvenes hay que decirle la realidad. Y hay que decirle a la gente que vaya a investigar. Que no se quede solamente con lo que ven los titulares vamos a, a cambiar miren eso eh, eso es en, en, en América Latina pero aquí en el dos, en el 96 que muchísimos presos del PLD queito. ahí estuvo eh, simbolizado miren así que y así que me excuse no, que estoy utilizando su es imagen pero no fue una, parte de no, un no proceso creo, judicial tú sabes que no creo que sea una, una muestra de porque no se da los casos en Siquio de continuidad ni de ni no, no, pero de un verdaderamente este es de una explicar, acusación pero formal. es para explicar para no explicar. no es que Siquio no tiene esa pues es pero permíteme no no si hay cualquier, eh, eh, si, si, si, si tiene por ejemplo en contra por ejemplo estoy pidiendo excusa que vaya al tribunal y que me someta que la responsabilidad es mía según el tribunal constitucional yo aquí no me la allá lo que estoy mostrando, elifically... pero, pero espérate Esmente un momentito, pero decidiq, permíteme, pero permíteme, es para mostrar el contexto. Si estoy diciendo, si siguen con las otras fotos se van a dar cuenta de Simón Lizardo, de Andino Peña, eh, Cortiñas, en el 2000. Von, míralo, bueno. ahí, míralo ahí, míralo ahí, póngalo en full pantalla, por favor. Míralo ahí, ese grupo de PLDistas en, en el año 2000, todito <ríe> preso. Míralo ahí, todito preso. ¿Dónde están? Todito suelto. Pero en el 2004, cuando salió el PLD y entró el PRD, entonces cayeron eh, el grupo de, de, de Siquió y ese grupo, y ¿cómo se llama? El otro, eh, Antonio Marte, que hoy es senador. ¿Y qué pasó? ¡Nada! Independientemente de que hubo una condena ahí, pero miren lo que pasa, cada vez que hay un cambio de gobierno, de un partido diferente, hay eso! Es lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que no sea el caso, pero con esto termino ya. ¿Por qué la gente no estaba acostumbrada a esto? Porque tenía 16 años el PLD continuo. Tenía 16 años. Cada vez que había un, un gobierno de partido, eso pasaba frecuentemente, pero como el PLD tenía 16 años de manera continua, la gente no estaba acostumbrada a ver eso. La, eh, eh, los arrestos así de manera tan... Y eso es lo que yo le temo. El peligro de que se esté utilizando a la República Dominicana, a la justicia, como para el poder político. Y termino con esta imagen de Elige Amada Melo de Cardona. De la fuerza del pueblo. Mírala ahí. La nombraron en el Consejo de Educación Superior. No estoy diciendo que no tenga la capacidad. Pero aparentemente, aparentemente, hay una alianza entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Entonces, cuando comiencen a perseguir también a los corruptos de la fuerza del pueblo, si sí lo hay, y a los corruptos del PRD hoy PRM si los hay ahí entonces yo hablaremos de una justicia Bien. para todos gracias por tu comentario vamos a los WhatsApp señores bueno hay una llamada telefónica adelante buenos días buen buenos día días. Sí, adelante yo felicito a a Yerjan Yerjan Yer Yer por su concepto sobre el COVID porque yo estaba por ahí por, por la tabalera una carreterita bien cerrada y de extremo a extremo estaba pisada de carros y de gente tomando y museando y, y música etcétera pero en cuanto a a los cambios que se operan eh, por episodios históricos es algo natural porque yo me recuerdo que no estaba nacido cuando riquillo tuvo que huir a la sierra de Baluco en 1520 sí. y quién fue que lo los persiguir los españoles. Sí. De modo que hay que adaptarse a los cambios, los cambios son cambios y hay que asimilarlos. Y allá ya tendrá su tiempo de entrar en la victoria o la derrota. Pero muchachos, encanta que promete de tener que analizar un poco mejor las cosas a veces. Y piénsame... Pero, do que doctor, me no, no, no. doctor, <risa> no, no, porque a mí me encanta el debate, eso es importante... <risa> Eh, ¿Usted, por ejemplo, me va a decir a mí que la muerte de Francisco del Rosario Sánchez allá en 1861, pero espérese Pues, bueno, bueno, por ahí quiero Ah, pero usted me va a decir que fue verdad lo del caso, por ejemplo, de, de Sa Sa Salvador Jorge Blanco en 1986. Vivo, persiguieron a, a Jorge Blanco, pero no persiguieron a ningún reformista. Ningún reformista, pero ningún es que reformista no, cayó preso. Todo, todo, ah. no, nunca, nunca, nunca, nunca. Todos enfrentan juntos o salen juntos. Pero fíjese usted cómo persiguieron ¿no? a un grupo. De todos el eh, eh, tiempo no puede eh, castigar eternamente a cada quien por su por un hecho X. A eso que yo me refiero. A cómo, ¿Cómo la quieres? justicia. De todo modo, no te preocupes que la, la política se va alargando, alargando, alargando. Lo que son necesario, pues, lo, lo llaman y lo que no, no. Doctor, yo eso es si lo que no podemos permitir: que la justicia se convierta, Normal. eso es lo que estoy diciendo, en un instrumento <risa> de. Amado, de, usted de la justicia de hoy. Vamos a. Eh. Eso es lo que yo no quisiera: que la, <risa> justicia, se la justicia se convierta en un, en un sí, en una tú. herramienta. Es peligroso. eso, justicia? Porque hoy le toca a otro, pero cuando le toca a público, no hay forma. El ministerio público, los procesos que se están llevando en esta justicia independiente. Ah, sí, Esa es la, la pregunta que Francis pregunta. Te, te hace. Pero es amados amado, señores. No, pero. Porque sí, se queda pero como. Habrá condena, claro. ¿Por qué? bueno, porque la política, la política Antes, es la claro. que traza el camino de la justicia. Bueno, no la voy política a... de Estado. Va a haber condena. No, a decir que con política la vaya. no yo no he dicho eso. No, yo no, yo digo... Pero es lo diciendo, amado. No es por eso, pero traza el camino. No, estás diciendo, amado. No, deja como una especie de pista. La verdad y... que aquí sí, hay mucha gente que sale de la camioneta cuando quiere. <risa> <risa> Vamos a lo más Carolina.